Los residentes de este sector hacen un llamado a la compañía EDENORTE para que solucione el problema del servicio eléctrico en la zona. Bueno, la situación que se está dando aquí es que el que no paga la luz, está, está igual que el que la paga. Estamos sin luz a locura todo, entonces uno paga la luz y uno no está viendo resultados. ¿Mm? vienen y la cortan y no averiguan el que cumple ni el que no cumple sino que ya se la cortan a todo el mundo bueno yo allí, yo cuando me enteré yo fui a averiguar mi luz y yo pago mi luz yo espero que vengan a resolvernos con el problema de la luz porque no, ninguno tengamos que pagar cuaba de que otro no pague luz ellos lo que tienen que venir y el que no pague que se la corte y resolver nosotros hoy estamos dándole apoyo al sector del paraíso ya que ellos tienen cuatro días sin luz nosotros entendemos Quizás el problema que tenga ahí de norte, pero ellos también tienen que entender el problema de la comunidad. Aquí se está pagando la luz, fue como dijo una compañera: que el que no la pague, que no la tenga, pero el que la tenga, el que pague, que tenga su luz. Yo pago la mía también: yo pagué 500, 538 y también la tengo que cortar. Y deben de ser que el que no la paga se la corten a ese, porque se tiene conector para que puedan desconectarla. Y NTN Robinson Polanco.